Hola a todos, vamos a aprender cómo crear una lista multinivel utilizando Brighter. Para ello, eh, tenemos aquí este ejercicio. Aquí abajo es el resultado, cómo debe quedar al final. Y aquí, lo único que he hecho es copiar el texto. ¿vale? El primer paso es copiar el texto, olvidándome de estos números que vemos aquí, puesto que esto lo va a poner automáticamente el ordenador. Entonces, una vez he copiado el texto, siguiente paso, lo selecciono. Vamos a poner los números. Estos números se llaman numeración. Lo tenemos aquí en el menú formato, numeración y viñetas. Me aparecerá esta ventana donde en la primera pestaña tenemos las viñetas, que son los simbolitos que podemos poner. Luego tenemos números, donde aparecen solo números o ABC, aparecen letras. Y aquí en esquema aparecen mezclados, números y letras. Si nos vamos aquí, en esquema... El que más se parece o se asemeja a este que tenemos aquí es este, el, el séptimo. ¿Vale? Lo dejo seleccionado. Y si yo le diera a aceptar, va a empezar desde el número 1. Y yo lo que quiero es que empiece desde el número 3, como tenemos aquí. Entonces, antes de darle aquí a aceptar, tengo que irme a personalizar. ¿Eh? ¿Qué nivel es el que empieza en el número 3? El primero. Luego aquí, nivel 1. Quiero que, en vez de iniciar en 1, que inicie en el número 3. Le voy a aceptar. Y fijaros, ¿qué es lo que me ha hecho? Me ha insertado ya en todos y cada uno de ellos, pero me los ha insertado al mismo nivel 1, es decir, al primero. 3, la informática, ¿está correcto? El segundo, introducción a la informática, es 3.1 y a mí me aparece un 4. ¿Cómo lo soluciono? Haciendo clic delante de la I y dándole a la tecla tabulador del teclado. Fijaros que él automáticamente me lo corre hacia la derecha y le añade la numeración 3.1, ¿está correcto? Repito el proceso con el 4, con el ordenador 3.2, ya lo tengo automáticamente. Debajo del ordenador tenemos concepto de ordenador 3.2.1. Pues en vez de, hago clic aquí, delante de concepto, le doy una vez al tabulador y le doy otra para que me lo ponga debajo. Y ya lo tenemos: 3.2.1. ¿Vale? Lo mismo con clasificación, le doy dos tabuladores y con estructura básica, dos tabuladores. La unidad central, aquí la tenemos. Eh, hago clic, fijaros que no puedo hacer clic delante del 4, tiene que ser delante de la U. Hago un clic nada más y ya tenemos 3-3 la utilidad. Eh, la unidad tiene que ser 3-3-1, pues me pongo, a click, me pongo delante de la L, tabulador una vez, tabulador dos veces, ya lo tenemos. La memoria exactamente igual, dos tabuladores. Los dispositivos de almacenamiento van a ser 3-4, luego clic delante de la D, le doy una vez al tabulador y los otros dos igual tengo que darle dos veces dos tabuladores qué diferencia tengo ahora mismo entre este de aquí y este pues la diferencia es esto el espacio que hay entre el número y el texto cómo puedo solucionarlo pues fijaros cuando yo hago clic por ejemplo aquí en introducción el primero introducción fijaros que si yo subo para arriba en línea recta aquí hay un pequeño tabulador que yo al hacer clic izquierdo y arrastrar puedo indicarle veis que me lo mueva de nuevo, en línea recta, hago clic aquí y se crea ese, esa eh, tabulación que me deja correrlo, ¿vale? Estos tres los selecciono y con ellos seleccionados hago lo mismo, ¿vale? En línea recta hacia arriba y lo muevo para que más o menos se quede cerca. Y así me lo hace con los tres a la vez. Con estos lo mismo, selecciono los dos y en línea recta más o menos hacia arriba, por aquí, hago un clic y que se queden más o menos como los otros. Y lo mismo con este. Lo selecciono. Línea recta más o menos por aquí. Que se queden por aquí. Y listo. ¿Vale? Me faltarían estos dos de aquí. Este. Que tenemos que correrlo para que se quede más o menos así. Y este. Lo mismo. Línea recta más o menos en el mismo. Ya lo tenemos. Ya así tendríamos el mismo ejercicio. ¿Vale? Si lo ponemos aquí al lado... Vemos que es prácticamente el mismo ejercicio. Como veis, las listas multinivel son muy fáciles de realizar.